Hola, buenos días. Soy Chris. Estás en Tiempo de Crawler. En esta ocasión nos hemos venido a la zona de Las Comas, aquí en Suria, donde hay un festival, un festival lúdico con más de 70 kilómetros para coches eh, 4x4 y también hay circuitos para coches RC Crawler. Ya veréis que como algo especial, hoy es un día especial porque se celebra eh, Land Rover Party 2021. No.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 Estamos aquí con francés eh, bueno explícanos un poquito qué coche tienes y cómo has conseguido localizar esta zona bueno pues esta zona me la dijeron unos amigos de, el, de ahí la tienda de traxas que son muy buenos y te venden los coches muy bien y pues mira yo este coche lo conocí en una tienda de, de internet, al cual pues mira, el precio me gustó y tuve la idea de hacerlo de, de los Mossos. Porque como todos eran del mismo color, verde, naranja, pues quise, quise cambiar un poco y pues eso. Muy bien, francés pues muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Hasta ahora. Diferentes versiones, es curioso ¿eh? ver todos los uh, Land Rovers que participan en esta Super Track. Diferentes formatos, diferentes vehículos, modelos, sistemas. La, el muelle que ya se ha roto por aquí, ahora me va. visto, no, la polla por aquí. he está suelto. Venga Magastel pa, la par final. vale Palmar, Parveitos, desde bien, ya va a defender durante el ya una de Sonido Filadelfia, ¿eh? Bueno, sonido mágico de V8. Para, a ver, con que rompe que es mágo Cuidado, se ha hecho. Uh. Cuidado, cuidado, cuidado. Que a ¡Eh! ¡Para, ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Para, que está... Me está dejando uh, arriba y vamos a coger uno de los micros. Sí, yo tendría que calcular. bueno pues nada estamos aquí en la Land Rover Party y nos hemos encontrado con una innovación que me gustaría que él os lo explique a ver Morley explícanos algo ¿Qué es esto Bien, Pues en esta edición de Land Rover Party hemos venido a presentar nuestra nueva empresa que es, somos fabricantes de obstáculos para el RC creable desde hace años estamos montando circuitos estamos montando eventos y hemos decidido eh, montar también lo, los obstáculos para todo el mundo todos Crawler fans, digamos. Y ahora aquí os presentamos. Los, ¿Sí? nos los... lo vas a enseñar un poquito a ver cómo va. Vamos a ello. Mira, pues uh, aquí hemos creado una primera gama, una primera gama de productos que son cuatro obstáculos y un cero, digamos, que son las pistas, que son con sistema puzzle. Se llama el Crawler Park Starter Kit. Y con esto, pues salimos al mercado en un mes aproximadamente. Y nada, y conforme vayamos avanzando, iremos sacando obstáculos de todos los niveles. Y sobre todo para 1.24 y poco a poco también 1.10. Ah, perfecto, perfecto. Ya veo que está Albert aquí dándole con el mando. Sí, ¿verdad? mi socio del proyecto, Albert Mora. Hola, Albert. ¿Qué nos explicáis? ¿Cómo va el, el proyecto a punto ya de lanzarse del todo? ¿Cómo va? Bueno, es complicado todo el tema técnico, encajar un poco todas las piezas, que sea fácil de montar, que tenga cierta dificultad, porque si no, claro, resultaría aburrido. Y para esta gente que toca este tema, pues ya sabemos que necesitan un poco de caña. Caña, caña, sí. Entonces es un regalo que recomendáis para Reyes y se puede comprar en la web y sin ningún problema, ¿verdad? Sí, correcto, sí, estamos en varios marketplaces y esperamos también llegar a todas las tiendas de, del hobby. Y se adapta a los tamaños de los comedores, porque como veo que son de tipo puzzle, no hace falta que tengas un comedor inmenso con un poquito... Sí, sí, correcto, correcto. Vale, pues nada, nada, Visitar la web y así lo podéis ver. Crawlerpark.com Crawlerpark Vale, hasta la próxima. Olvida que.